Pasa el día bonito. Mejor dicho, siente el día bonito. Sal de la cama, arréglate. Desayuna fuera de casa o si quieres cena en un buen restaurante, tú decides. Hazte una foto con tu mejor pose, con el ángulo que menos te gusta, sin filtros, pero disfrútalo. Camina por una plaza o un parque, tómate de la mano. Sonríele a un desconocido, cierra los ojos y escucha el mensaje del viento. No pongas peros, donde van los quiero. Llega a casa, escúrrete por debajo de las sábanas, lee un buen libro y antes de dormir recuerda que no estás sola, solo. Te tienes a ti y eso es lo más bonito de la vida. Tus días contigo.